Un hombre murió a causa de un tiro en la nuca que le produjeron personas hasta el momento desconocidas. La madrugada de este martes, próximo a un punto de ventas de drogas, en el sector San José del municipio de Las Guaranas. La persona fallecida fue identificada como Miguel Ángel Ferreira Aquino, de 38 años, residente en esa comunidad. Yo, yo me la a caminar a las 4 de la mañana y en eso lo como a la de, un, de 12 a 1. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba eso? Miguel Ángel ¿Vivía aquí mismo en la comunidad? Sí, en mi casa, en el, en el, Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM de la Policía Nacional acudieron al lugar en compañía de la Policía Científica, quienes hicieron el levantamiento del cadáver. El supuesto punto de drogas fue quemado por las autoridades policiales, luego que ultimaran a una persona próximo al mismo. Que, supuestamente estaba disparado a un punto de drogas, supuestamente, y para allá fue eh, que le dieron a él, y supuestamente. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue anoche. ¿A qué hora? A la hora más o la ¿Cómo era el nombre de él? El nombre era Miguel Ángel Pereira. ¿A qué se dedicaba? De él, trabajaba, y tenía su mamá para Nueva York y siempre mandaba dinero y él siempre hacía algo para mantener y tenía que tratar de llegar el la mantener. ¿Y saben más o menos quiénes fueron las personas que causaron el techo? No, no, no, no lo sé, chico. Yo, yo no estaba ahí, no sé puedo decir si fue Juan y por Pérez, porque no estaba. Además, comunitarios incendiaron un vehículo próximo al Puente Amarillo que comunica el sector San José con el sector Aguas Vivas, supuestamente era propiedad de uno de los alegados dueños de dicho punto. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho en que fue ultimado Ferreira Aquino. En tanto, el cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACIF para los procedimientos de ley. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.